¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia. Un abrazo cordial, desde luego digital, para todos ustedes, del pastor Quillolo. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y este amigo nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto nos lleva a pensar en dos acciones muy interesantes para permanecer en Cristo. Número uno, búscale en oración y estudio de la Biblia. Es la acción dinámica que tú tienes que decidir hacer Él no va a poder hacerlo por ti tú tienes que buscarlo pero también está una acción aparentemente pasiva donde tú permites que Él permanezca en ti tú puedes decidir hacer muchas cosas para la gloria de Dios pero necesitas el poder de Dios para hacerlo y obedecer fielmente es ese poder del Espíritu que debe permanecer en ti y debes permitirle accionar para la gloria de su nombre y dar mucho fruto. Esta noche platicaremos con una guerrera de oración que nos va a hablar desde Ecuador sobre el poder de la oración y cómo permanecer en Cristo Jesús. Cristo es el contacto a través del cual nos conectamos con el cielo, con el Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Este proceso de permanecer en Cristo es vital para nosotros, porque a veces nos equivocamos, queremos hacer las cosas a nuestra manera. No es así como funcionan las cosas con Dios. Tenemos que buscarlo fervientemente en oración y estudio, pero debemos permitir que su poder, que su gracia, su fe, su amor, todo lo que es de Cristo Jesús permanezca con nosotros, obedeciéndole fielmente. De esa manera se producen los frutos para su gloria, no para nuestra gloria, sino para gloria de Dios. Son frutos del Espíritu Santo. Y de esto hablaremos con Inés Manzano esta noche. Bienvenida, hermana Inés. Gracias por... Buenas noches. Por la invit pues por aceptar la invitación para estar con nosotros. Hermana, cuéntenos algo de usted. Cuéntenos algo de usted. Por ahí van a pasar algunas fotografías que hemos enviado a la producción para que podamos eh, familiarizarnos con usted. Cuéntenos ¿Mm? algo de usted. Bueno, eh, doy gracias a Dios primeramente, a nuestro Padre Celestial, porque de Él vienen todas las bendiciones, todo lo que Amen. tenemos a nuestro lado, todo lo que nos provee el aire, tantas cosas, tantas maravillas, viene de Dios. Les voy a contar el testimonio de cómo llegamos nosotros a la Iglesia Adventista. A muchos hermanos, a pastores les hemos conversado, la forma como llegamos y muchos se nos han gozado de ver que una manera bastante, o sea, que como dicen algunos acá en nuestro país, dicen chistoso, nos forma como Dios nos llevó a la iglesia de una manera, entonces ella escogió el texto bíblico, San Juan capítulo 14, 6. Bueno, por cuestión de tiempo no voy a leer, pero algunos de los hermanos sabemos el texto bíblico, entonces o otros lo podemos leer también. Sucede que nosotros por cuestión de tiempo, nosotros de trabajo, que no había acá en la ciudad, Santo Domingo, Ecuador, nos fuimos al Puyo, porque ya vive en parte de la familia de mi esposo. Y es así en Ecuador. como, sí, Cuyo, ajá, Ecuador, que... para que nos ubiquemos, porque el programa lo ven muchos mexicanos ajá. y también centroamericanos, americanos, en muchos lugares, vamos, entonces ajá. Cuyo está en Ecuador. Sí, así es, entonces, este, mis cuñados dijeron que allá eh, había fuente de trabajo, más que todo llevar eh, leña a la central de paneleras, que hacen panela, muy buenos católicos, entonces nos fuimos al de mi cuñada, allá estaba cerca de la iglesia católica para ir a la misa, pero eh, llegamos y mi cuñada me dijo, me dice, Inde, me dice, sabe que ya, ya van a entrar clases la otra semana, aquí las instituciones y colegio, universidades, entonces sería bueno que vaya a buscar cup. Entonces, y me fui al siguiente día, porque ella era más o menos el día miércoles era. Entonces, el día lunes ya entraban a clase. Y es así como nosotros, eh, mi esposo me dijo, ya sería bueno que te vayas mañana de mañana. Así fue al siguiente día. Me levanté de mañana, desayuné y me fue a buscar. Me puse a buscar institución tras institución, una institución y otra institución. Todas las instituciones decían que no tenía cupo para mis hijos. Tengo tres hijos, se llaman Paola, Paula y Pamela. Mi esposo se llama Luis Olmedo. Ya, entonces así como eh, comencé a recorrer y no me dijeron todo lado que no. Inmediatamente este, llegué, eh, a, llegué a mi cuñado más o menos a las 5 de la tarde, le dije a mi cuñado, le digo, no hay, me dice, no importa, siga buscando mañana. Muy bien, y el día jueves así busqué y no encontré a nadie. Que todo llegaba, o sea que a algunos lugares llegaban las escuelas, jardines de infantes para mi hijo me dijeron que no, que no había. Entonces, lo que me llamó la atención es que la mayoría de las instituciones de allá del Puyo son de los sacerdotes y de las monjitas. Y había uno o dos que era del gobierno. Entonces, muy bien, al siguiente día, viernes, en la tarde, ya al mediodía, me fui porque tenía que hacer algunas cosas en la casa. Me fui el día viernes de tarde y así busqué. Llegué a la escuela Vacas Galindo, más o menos, es una escuela de niños. Y en la escuela Vacas Galindo me dijeron que... Que no había, no hay cupo, me dice, para su hijo. Pero sabe qué me dice, más abajito hay una institución que se llama Jardín de Infante Libertad y tal vez ahí le van a ayudarle a usted. Vaya para allá. Me fui el día viernes, 4 de la tarde, llegué al Jardín de Infante, les comuniqué, le dije, por favor, que me ayuden con un cubo para mi hijo varón, para jardín. Me dijeron que no había. ¿Sabe qué me dice? No hay cupo aquí, dice. Pero sabe qué, si se da una media vueltita. En la parte de atrás, tras de su espalda, está una institución. Nosotros estamos enviando chicos a estudiar allá al frente. Dice, porque aquí ya no tenemos. Entonces, y me dice, des una media vuelta y va a mirar atrás qué institución está. Y me di media vuelta, obedientemente, mire. Me llamó la atención porque decía el nombre Escuela Adventista Semillitas de Oro, el Puyo. Me sorprendió tanto porque en ese tiempo mi hermano, en el, noventa, en el año 1999, mi hermano estudiaba aquí en el CADE, en el Colegio adventista del Ecuador. Entonces, y me quedé preocupada, dijo, yo dije así, ¿será que ellos tienen convenio con el CADE? Pero bueno. Y la chica me dijo que, que regrese el día sábado de mañana porque tal vez no están ahí. Pero me fue a tocar el timbre, y no, no me atendió nada. Nadie atendió. Muy bien. Y es así como... Me fui a la casa, le conversé a mi esposo, me dice, vámonos mañana de mañana para ver qué, qué se puede hacer. Si nos pueden atender, ¿no? ¿Qué será? Y si no hay cupos, nuestros hijos no van a estudiar este año, dijo. Y es así como el día sábado de mañana nos levantamos, nos fuimos a la iglesia a, diez de, a, a la escuela a las 10 de la mañana. Y es así como llegamos a la puerta de calle, estaba abierta a las 10 de la mañana, dijimos, buenos días, nadie nos atendió nadie salió, le digo a mi esposo subamos esas graditas que a lo mejor arriba están, Una, ande, en alguna o sea, reunión a lo mejor la, estarán la ellos escuela, ahí. Hermana, sí, la, escuela, la sí. escuela está en la iglesia la, la iglesia está en la escuela y entonces ustedes iban para inscribir a sus hijos, sí a la escuela pero les dijeron que llegaba el, el sábado en la mañana y ustedes iban con esa idea, ustedes para nada sabían de la iglesia adventista en absoluto. Y ustedes iban para inscribir a sus hijos. Sí, así ¿Y es. Qué pasó? Entonces y de ahí entramos, eh, ya subimos las gradas, entramos un poquito más adentro y vi, vi bastante gente. Mi esposo se quedó acá afuera. Vi bastante gente adentro que estaban reunidas. Le digo a mi esposo, le digo, adentro hay reunión. Le digo, entremos para ver si nos atiende la mano secretaria. La señora secretaria le digo para poder este... Eh, ...hablar con ella para los cupos... ...a ver si que hay... Y, dice, y, ...y me dice, entremos... ...entonces entramos adentro... ...adentro entramos... ...y me sorprendió bastante porque habían grupos... ...grupos, grupos sentados ahí... ...entonces no sé cómo... ...me regreso un poquito afuera... ...y miro, alzo arriba... ...y veo que dice un nombre... ...Iglesia Adventista, del séptimo día, el Puyo... ...le digo a mi esposo... ...le digo, oye, le digo, te cuento... ...que aquí es una iglesia... Y creo que los que están reunidos son algunos evangélicos, les digo porque... Pero bueno, dice, entremos nomás a ver si que nos dice, hablemos con la secretaria, pagamos la matrícula y nos vamos a seguir a la casa. Nos sentamos ahí diciendo buenos días a todos, nunca olvidaré la cara tan linda, hermosa que yo pusieron los hermanos y dijeron buenos días, pero todos se quedamos sorprendidos porque nunca nadie nos había visto, nunca nadie nos habían conocido ni nosotros les conocíamos a ellos. Y es así que nos sentamos en el asiento ahí, y de ahí, ¿qué sucede? Que viene una, una, un hermano y nos dijo, por favor, pasen acá hermanito a que nos acompañe que estamos en una reunión. entonces, y me quedé mirándoles a todos, y dije, qué raro, dije así para mí, mi pensamiento, nunca he visto una iglesia que no, no haya niños ni jóvenes, qué raro, solamente adultos hay aquí, ¿será que aquí prohíben la entrada de los niños? ¿Qué será? Dije yo así, pues me puse a pensar. Y es así como inmediatamente ya nos, nos pusimos a conversar con los hermanos que estaban ahí, nos preguntaron qué dónde éramos, le dijimos Santo Domingo, que, que lindo, nos dio un recibimiento muy lindo, un abrazo que nos daban ahí como estábamos en la escuela sabática, y ahí nos dijeron, eh, qué lindo que ustedes han venido, pero bueno, eh, ¿cómo así? Y ahí les explicamos. Ya mi esposo lo explicó bien, entonces dijo, espera un momentito que la hermana secretaria está atrás o está un poquito ocupada la parte de atrás. Ya mismo les atiende, espere nomás un momentito. Pasó, <risa> queridos hermanos, espera la hermana secretaria y la hermana secretaria no llegaba, no llegaba y no llegaba. Hasta que en una de esas terminó la escuela sabática, eh, vinieron a tomar nuestros nombres y es así como ya, ya después. Eh, nos hicieron sentar la parte de la de, la, de, la, de la parte de atrás de la banca hacia adelante, era la, la sexta banca, y ahí nos sentamos nosotros. Entonces estaba llena la iglesia, tan llena, y digo, ay, Dios mío, digo, ¿a qué hora será que nos van a atender? hoy oh, dije, esto está medio raro, dije yo, así, pues, porque nunca había entrado en una iglesia <risa> adventista. Y es así como ya pasaron eh, lo, los anuncios, les pasó adoración, eh, la, la, Pasaron ministros, el pastor que iba a predicar, inmediatamente ya pasó el hermano que se llama Alberto, Alberto Albán, se llama él, entonces y él comenzó a dar la bienvenida a todos los hermanos y dice, queridos hermanos, déjenme conversar en este momento que tenemos unos lindos hermanos que nos han venido a visitar Santo Domingo y, y están aquí con nosotros. Y yo le digo, yo miraba de un lado, miraba de otro lado, yo, dice, yo dije, "Wow, también hay otra familia aquí también, serán conocidos, y me puse a mirar toditos los hermanos que estaban ahí, y no vi ningunos conocidos. Y yo, yo decía entre mí, le digo a mi esposo, le digo, uy le digo, ¿cuáles serán ellos que han venido de Santo Domingo por acá también, aquí están, aquí, ¿será que les conocemos? Dice, no sé, sí, si a lo mejor, ¿qué será? Pues cuando en una de esas, ya después, eh, ya no, ya estábamos ahí sentados y dice, queridos hermanos, voy a pedirle que pasen acá adelante los hermanos que están aquí con nosotros, por favor, pasen aquí adelante los hermanos Luis Olmedo, Inés y Paola y Paúl y Pamela Manzano, pasen acá adelante, por favor, yo dije, en mi ignorancia, perdón, dije así, Dios bendito, ¿a dónde nos hemos venido a meter? ¡Uy, Dios mío! ¿Dónde estamos? ¡Ay, qué miedo! Dije yo así, pues, y dije para en mi pensamiento de ignorancia dije, Dios bendito, yo nunca más volveré a este lugar, dije así, dije así asustada, pues. Y entonces y de ahí cuando ya después nos hacen pasar adelante dije, dijimos con mi esposo pasemos, pasemos. Y de ahí ya nos hicieron pasar. Entonces y de ahí cuando ya nos nos dio la bienvenida, hermanitos, qué gusto, qué tiempo tienen ustedes en la iglesia. Uy, créamelo pastor queridos hermanos, no sabíamos qué hablar. Le digo a mi esposo, habla tú, le digo. Mi esposo dice, perdónenos, por favor, pero nosotros no somos adventistas. Nosotros hemos venido aquí, bueno, hemos venido aquí a conversar porque vemos que aquí hay una institución, queremos que nuestros hijos estudian aquí, queremos conversar, y, y eso nosotros estamos aquí. Entonces, y dijo, dijo el hermano, pero alguien les invitó y nosotros dijimos así, y dijo él, eh, ¿alguien les trajo a usted en esta mañana? Y dijimos así nuevamente, que no, entonces y de ahí, y de ahí, cuando ya después, dijeron, bueno, no importa que no sean nuestros hermanos Aguantitas, pero sí son nuestros queridos hermanos de la Iglesia Católica. Pero Amén. gracias porque están con nosotros aquí en este día. Bendiciones, mis queridos hermanos. Gracias. Oiga, y eso, esas palabras me impactaron, créanme, Pastor. Esa, esas palabras llegaron hasta lo más profundo de mi mente a mi esposo y mis hijos se quedaron mirando y, y mis hijos sorprendidos de ver cómo... Daban, nos dieron la bienvenida y dijeron ellos como bueno, no importa que no sean nuestros hermanos aguentistas pero en este momento le vamos a regalar un libro y todavía concebo el libro el Ministerio de Curación y un café que me regalaron para que escuchen mis hijos eh, la música de, la, de los niños. Y de ahí... Hermana, qué cosa, perdón, qué cosa tan maravillosa. Usted, nadie le invitó, pero Dios ya tenía una cita con la iglesia y usted sabe que detrás de eso sin duda alguna hubo mucha oración de los hermanos orando por nuevas personas que pudieran oír el evangelio y usted fue una de ellas uh -huh. con su familia Qué maravilloso y allí usted aprendió a orar sin duda ya, pastor, eso me llamó la atención porque, no, porque acá en mi iglesia católica yo era catequista, me tocaba preparar a los niños que iban a hacer la primera comunión y a los padres también darles charlas, qué que significa la primera comunión. Entonces, y siempre me daban a mí para que yo reze el rosario y, y bueno, y esos mullitos, esos, esos nuditos que tienen ahí el rosario, yo siempre me había pasado uno, dos o tres para terminar rápido el rosario cuando nos tocaba los días domingo que siempre me daban a mí para que rece entonces, cuando les vi orar, me llamó bastante la atención porque cerraron los ojos. Entonces, vi que oraba un hermano, oraba el pastor, oraba otro hermano. Y, y eso me llamó bastante la atención. Y de ahí, después, me quedé mirándoles a todos como oraban. No cerré mis ojos, miraba a un lado, miraba a otro lado, cómo oraban ellos. Entonces, así como me, me gustó, me gustó. Y entonces, después... Cuando ya nosotros, este, estaban unas hermanitas ahí abrazándonos de ver la alegría que habíamos llegado a la iglesia nosotros, eh, y ahí le digo, una de ellas le digo, ¿dónde está la señorita secretaria que queremos conversar con ella? Porque queremos matricular a nuestros hijos, queremos que hablar con ella. Y nos dice la, una hermana, dice, espere un momentito, que la hermana secretaria está en la parte de atrás ocupada. Bueno, tal que la hermana secretaria no asomaba. Y pregunté después, otra hermanita me vino a saludar y me vino a regalar un, unas frutas y, y le dije, ¿dónde está la hermana secretaria, la señora secretaria que queremos conversar con ella? En voz bajita le decía a ella. Entonces y me decía, espere un momentito que ella está en la parte de atrás ocupadita. Ya todos me decían el mismo lenguaje hasta que en una de esas ya terminó, ya predicaron. Eh, terminaron todo, entonces me voy y ya comenzamos a salir, y hubo una calle, los hermanos como salían, todos nos abrazaban, nos decían feliz sábado, y bueno, se me olvidó por un momento la, la, la señora secretaria que no, para matricular los hijos, y me quedé, y me quedé pensado, ya no sigamos, cuando me dice, disculpe, dice, usted me estaba buscando, le digo, digo, disculpe con quien tengo el gusto, soy la secretaria de aquí la Escuela Adventista, usted me estaba buscando. ¡Ay, sí! Le digo, buscaba porque quiero matrícula ahorita a mis hijos aquí. Imagínense. Y me dice, sí, lo que pasa es que estaba ocupadita en la parte de atrás. Y es así como me dice ella, le digo, ¿será que ahorita puedo pagar la matrícula? No, dice, no tengo las llaves. Una. Y la otra es que nosotros no trabajamos los sábados. Pero le cuento que sí hay cupo para sus niños, así que venga mañana a la mañana, mañana domingo a las 9 en punto, ya estamos atendiendo aquí en la institución aguentista. ¿Y qué sucede? Que en la parte de atrás habían sido las aulas para los chicos de cuna, infantes, primarios, intermediarios, juveniles, y también en la parte de atrás eh, estaban las aulas de los niños, jardín, escuela, todo ya desde el primero o sexto grado en ese tiempo. Así, Así que te... ahora ya saben el secreto de por qué la secretaria se tardó un poco, ¿verdad? Sí, pastor, pero verá, nosotros ya no, no fuimos un sábado, dos sábados, ni tres sábados, no fuimos nosotros. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un día sábado a las 10 de la mañana, nosotros estábamos ahí en la casa, llegan dos varones, dos hermanos mejor dicho, entonces dijeron ellos buenos días, entonces yo salí a la ventana les digo buenos días. Le digo, ¿qué desean? Dice, venimos un momento a visitarles a ustedes, porque como no les hemos visto en estos días en la iglesia, venimos a ver cómo están ustedes, y me sorprendió, y enseguida dije en mi pensamiento, a ellos les vi aquí el sábado que fuimos a la iglesia, y ¿cómo así vienen acá a la casa? Y dije, ah, a lo mejor han de querer algún flete que les haga ahorita en sábado. Bueno, entonces, así como, yo le pregunté, yo le digo, pero pasen acá adelante, Pásen, les hice entrar adentro, les hice, se vio, se, se vio una, una fruta que se come en el puyo, se llama Chontaduro, y es así eh, que les pregunté, les digo, ¿cómo se dieron con la casa? Y dice un hermano, dice, lo que pasa es que el día de ayer viernes le vi al hermanito a las 4 de la tarde entrar por esta calle y le vine siguiendo, ¿ya? Entonces, <risa> como vi que el carro se estacionó, entonces dije, aquí viven. Entonces, por eso venimos hoy a visitarles. Entonces, de ahí ya nos dieron unas palabras, oraron por nosotros, y de ahí comenzamos a asistir a la iglesia. Comenzamos a asistir a la iglesia, pero no asistíamos los sábados a J -A porque decían, jóvenes, les invitamos a la iglesia para que vengan acá este, a la programación, y, tenemos una linda tarde. programación. Y entonces, ¿Ese es el programa nos en la tarde, ¿cierto? Sí. Hermano? Sí, entonces Gracias. el pastor me pregunta, hermanita, ¿ustedes no vienen los sábados por la tarde? ¿Tienen algún trabajito? Digo, no, pastor, porque se reúnen solamente los jóvenes y pienso que los casados no podemos estar aquí. No, hermanita, aquí los jóvenes desde cero años hasta cien años. Entonces nosotros empezamos a asistir y a los seis meses, esto es sorprendente, a los seis meses me llegó eh, un blanco de que cada departamento tenía que bautizar, les daban un blanco para que se pueda bautizar los hermanos o familia que daban estudios bíblicos. Y vino una hermanita, la hermana Yolanda Machado, me dice, me dice, hermana, me dice, oye, me dice, ¿usted no es bautizada? Le digo, no, no soy bautizada. Me dice, tiene que bautizarse usted, me dice. Le digo, ¿será bautizarme? Sí, dice. ¿Y cuándo me puedo bautizar? Le digo, me dice, en 15 días va a haber un discrital por acá, dicen, de los militares, ahí se puede bautizar. Bueno, obedientemente, le dije a mi esposo, le digo, oye, nos dice que tenemos que bautizar. Dice, pero no, todavía no esperemos un año. No sé, pero yo sí me voy a bautizar, le digo. Me dice, no, no te bautice todavía porque no es bueno que te bautices. No, no está bien. Dice, espérate un tiempo porque tenemos que conocer bien esta iglesia porque no podemos entrar así por así, dice. No, primeramente conozcamos, no te bautices. Pero no le obedecí a mi esposo y me bauticé. Ay. No me dio nadie estudios bíblicos. Obedecí solamente que tenía que bautizarme. Y obedientemente me bauticé. Y el pastor que me bautizó me dice, hermanita, ¿cuál fue la hermana que le dio estudios bíblicos? Le digo, N -n -n. nadie le dijo. Me dice, nadie le dio estudio. No le digo. ¿Y cómo se bautizó usted? Porque la hermanita Yolanda Machado me dijo que me bautice. Tenemos seis meses, tiene la iglesia. Y entonces el pastor se sorprendió. Dije, oh, dijo al pastor, esto sí que es una bendición grande de nuestro Dios, dijo el pastor. Y desde ahí comenzamos a asistir a la iglesia. Amén, ahí... amén, hermana. Qué, qué maravilloso es cómo Dios los ha conducido a una comunión íntima con Él. Antes usted rezaba, sí. pero ahora usted oraba. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Donde uno puede llorar delante de Él y también alegrarse delante de su presencia, alabarlo y bendecirlo, porque Dios es bueno en gran manera. Y entonces, ¿qué ha llegado a ser la oración para usted ahora, hermano? Oh, la oración ha sido algo, como dice usted mismo, Pastor, es abrir el corazón a nuestro Dios como un amigo, hablar, conversar con Él de una manera que es muy diferente a lo que antes se rezaba, porque antes rezaba, y rezaba lo mismo y lo mismo se repetía, pero en cambio acá la oración es algo muy lindo, que donde realmente nosotros entregamos, derramamos todo nuestro ser, todo nuestro llanto, nuestra tristeza, todo derramamos a los pies de nuestro Salvador Jesús. Entonces, Amén. es algo muy importante porque la verdad que pienso que la oración es una parte muy importante en nuestra vida. Mm -hmm. Sin sí, duda tú. alguna. ¿Qué? Qué hermoso es cultivar esa amistad con Dios, donde uno busca a Dios en oración, estudio de la Biblia y permite que el Espíritu de Dios guíe su vida, le dé el poder para cambiar y transformar la vida. Y usted lo ha visto, usted ha visto el desarrollo de ese poder de Dios en su vida, en su, en su fe, y realmente es maravilloso. Por eso en este programa, hermana, acostumbramos a orar los unos por los otros. Por eso invitamos a todos los que nos están mirando a enviar sus pedidos de oración o también sus agradecimientos, alabando a Dios por tantas bendiciones que ha hecho con nuestra vida. Para que juntos podamos orar. Si tú estás escuchando, viendo este programa, tú puedes unirte a nosotros en oración. Toma nota de las necesidades que se presentan para que te unas con nosotros a orar. Desde luego, el grupo de las guerreras de la oración nos ayudan para orar por ustedes, intercediendo por ustedes, pero al mismo tiempo pidiendo que Dios bendiga sus vidas, de tal manera que lleguen a ser uno con Cristo Jesús. Eso en la iglesia va creciendo en fuerza, en espiritualidad, en número. Así como usted fue ganado, ¿cierto? Así uh -huh. como usted llegó el evangelio y usted aceptó el evangelio, pero no fue, no fue la voluntad del hombre. Uh -huh. Había mucha gente orando por ustedes, donde Dios concertó una cita con ustedes a través de sus hijos en la iglesia. Y así fue creciendo, hermana. Qué maravilloso es vivir esa vida con Dios. Y sin duda usted... Ah, ha logrado ver palpablemente al Dios vivo que usted adora. Cuéntenos algo, alguna experiencia del Dios vivo que usted ahora pues está adorando con su familia. Ya, Pastor, sí. le voy a contar acerca de, de un préstamo del banco, de acá el banco del Banco de Fomento, que es ahora el Banco Ban Ecuador. Verá lo que pasó un día, algo que cuento, voy a conversar esto porque a lo mejor... Habrán algunos hermanos, algunos amigos que estarán en alguna situación por la que nosotros pasamos. ¿Qué sucede? Que mi hijo eh, le llamaba la atención bastante las camisetas sublimadas, los carros, de los vasos, eh, que más de los uniformes de, de, de colegio, de escuela, de los clubes, los conquistadores. Y es así como una hermana le dejó encargarnos su negocio, porque el esposo se fue a estudiar el último año de, de semestre de, de, de teología, el pastor Leonardo Rambay. Entonces, mi, eh, mi hijo miraba las camisetas y es así como, eh, él se puso, anunció en redes sociales que le hacía camisetas, pero mi hijo se fue, eh, en redes sociales se fue preparando, mirando cómo se hacían las camisetas, los jarros sublimados. Y, una, y un día, un, don, el joven que le alquilaba las máquinas le dice, Paul, le dice, te vendo las máquinas. Le dice, ¿en cuánto? 14 mil, le dice. Mira, para que ya no me estés alquilando. Dice, tengo un deuda que pagar y estoy vendiendo las máquinas ahorita. Y le dice, uy, 14 mil dólares, ¿dónde voy a conseguir? Le dijo a mi hijo. Y dijo, bueno, ya voy a ver cómo hago. Mira, le dice Paul, por último le dijo, antes de que te vaya, le dice, mira, Paul, piénsalo. Si es a ti te vendo las máquinas, porque tú me das mucha confianza porque sé que vas a cuidar las máquinas. Porque yo amo estas máquinas, sino que por deuda las estoy vendiendo. Y es así como mi hijo vino, entonces y le, mi esposo le dice, hipotequemos el terreno de aquí, son 600 metros de terreno, está en, una buena, en un buen lugar, una buena calle, eh, aquí cerca está el hospital del seguro, el IES, si, no, si me dan rápido un préstamo. Fuimos al banco de fomento a, a consultar y nos dijeron el banco, nos dijeron los, la, eh, que algunas, tres o cuatro hojitas nos dieron que teníamos que llenar. Ahí estaba todo lo que teníamos que eh, arreglar los papeles para nosotros poder presentar y nos aprueben el crédito. Entonces dijeron, vayamos a los 15 días. Así fue, llenamos las primeras hojas, la segunda, fuimos a presentar. Dice, aquí les falta algo. Bueno, fuimos a sacar otra vez a la notaría, a, eh, al registro de propiedad y hacer notarizar ese documento. Pastor, y así nos estuvimos tres meses, nos estuvieron aquí en el banco eh, de fomento. Para que nos aprueben el crédito hipotecario de 14 mil dólares. Es así como al momento nos, nos llaman a una oficina y le dicen a mi esposo: ¿sabe que don Manzano le dice, a usted no le vamos a poder darle crédito, usted no, no tiene aprobado el crédito? Porque, primeramente, usted es la tercera edad. Eh, otra, de que mire, cuando le salga el préstamo, eh, los papeles de Quito van a venir en tres meses. Una vez que lleguen los documentos aquí a Santo Domingo, usted tiene que hacer notarizar y más o menos serán unas 100 o 200 hojas. Usted tendrá que hacer notarizar. Tiene que tener una póliza de 1,200 dólares. Tiene que tener unos 200 dólares para que lleve al personal, para que le lleven el taxi y le traiga. Y, y lo único que le puedo decir ahorita por el momento es que su crédito no está aprobado. Pero nosotros mm -hmm. siempre que íbamos, íbamos con una sonrisa y salíamos con una carita triste el día último cuando nos dijo mi, mi el, la señorita nos dijo el credo que no había no ya no estaba aprobado mi hijo derramó lágrimas dice mami nosotros hemos estado hablando todo este tiempo hemos estado hablando cinco meses por querer comprar las máquinas dice mamá estamos tratamos de obedecer a nuestro Dios mamá lo que él diga oramos dice pero ¿por qué Dios no? Si yo ya, le, ya hice un pacto con él, ¿por qué Dios no nos ayuda a que nos aprueben el crédito? Entonces yo le digo, espérate un momento, me regresé nuevamente a la oficina y le digo, señorita, ¿será que puedo buscar garantes? Sí, busques sino dos garantes, dijo. Bueno, le digo, vamos a buscar dos garantes para que te aprueben el crédito. Dicen que podemos tener los mismos papeles, los que tenemos ahorita, pero tenemos que ir este, a buscar dos garantes. Después nos llaman por teléfono, tercer día dijo, dijeron que vayamos al banco que quieren conversar con nosotros. Nosotros no buscamos los garantes, pero nadie nos podía servir garante, nadie, porque unos estaban en la central de riesgo, otros dijeron que por no perder la amistad de repente vamos a quedar más, mejor no iban a ser garantes nuestros, y otros amigos nos dijeron que no, no. Y es así como fuimos al banco y nos dijeron que, ¿sabe qué?, nos fuimos allá, dijeron que no, no nos van a dar crédito definitivamente, así busquemos garante. Entonces salimos, salí nuevamente del banco y llegué aquí a la casa. Entonces por eso mi hijo se había ido al banco nuevamente, se había ido a alcanzarlo. Entonces llego aquí, no le encontré, llamé por teléfono y dice mami, yo estoy aquí en el banco. Entonces me regresé al banco a buscarle nuevamente y le digo a mi hijo, le digo, ¿sabe qué? Le digo, nos dijeron que ya no. Entonces, él se puso a llorar nuevamente. Y dice, mami, dice, ¿por qué Dios no me quiere ayudar? Entonces le digo, hijo, le digo, espérate, le digo, a lo mejor Dios tiene algo mejor, le digo. Okay, no será que Dios amen. te quiera algo mejor, le digo, que, que una hipoteca, imagínate en el banco. Ya el banco nos negó, las amistades nos negaron, nadie nos quiere ayudar. Esperemos, nosotros estamos orando. No te olvides que hay un canto, le digo, que tú conoces desde que era pequeño que dice ahí, dice así, cuando oras, a Dios él te dice que sí. A veces te dice que no, a veces dice espera. Pero Dios siempre contesta las oraciones. Esperemos, le digo. Mi esposo se le viene en la mente y dice, oye, digámosle a Salomón. Mi yerno es ingeniero agrónomo y apicultor. Él trabaja en una empresa y tiene algunos amigos que yo siempre les ha gustado ser garante. Y ahí le dice, le dice, me dice, digámosles a Salomón para que le llamemos a William a ver si William quiere ser nuestro garante. Y me dice mi esposo, prepara, llamémosle ahorita a Salomón cuando lleguemos a la casa, te preparas una rica merienda, una rica cena, algo delicioso para conquistarle a, a William y a Salomón para que seamos garantes del préstamo. ya A veces hacemos algo, o no sé, dice, no sé qué es lo que pueda pasar esta noche, pero no sé, que tenga que pasar lo que Dios permita. Dejemos que Dios siga obrando hasta el momento como lo ha hecho con nosotros. Y es así como muy bien, llegué aquí, fui a comprar, un, una aquí en Ecuador gallinita criolla, o esa que se crecen con maíz en el campo, me conseguí unita, hice una, con una ensalada, con arroz, una agüita yerba hierba luisa que hay aquí en Ecuador, no sé allá en México si lo hay o lo hará con otro nombre, entonces le dijimos Salomón, Salomón, ¿sabe que este problema tuvimos? Le llamamos por teléfono y dice, ¿sabe qué, yo le voy a llevar a William? dice, ya le voy a decir a William, y dice, para ver si William llega a ser nuestro garante, o ver qué es lo que se puede hacer, no sé, no sé, pero esperemos, dijo, esperemos, confiamos en Dios, dijo él. Muy bien, hasta eso me puse a buscar todas las camisetas que mi hijo había sublimado, porque él alquilaba máquinas, los carros, las gorras, uniformes de escuela, del culo conquistadores, de los aventureros, me puse a buscar y tenía todo bien ordenadito. Cuando llegó a las siete de la noche llegó William y Salomón, y dice, dice, Salomón dice, verás, dice William, mi yerno es mi suegro y mi, yo soy lleno de mi suegro, dice y es mi suegro, dijo Salomón, le, le quiso hacer una sopa en letra, casi William se equivocó. Entonces y de ahí le dice, ellos son mi cuñado, mi suegra, dice, ellos quieren hablar contigo, ¿ya? Y le dice, ¿qué será, digan? Y ahí mi esposa le dice, verá William, usted sabe que esto es propiedad de nosotros, queremos hipotecar, no tenemos deudas con nadie. Y, y nosotros queremos hacer un préstamo al banco, pero nadie nos quiere ayudar, no se garante. El banco me dijo en, temprano a las cuatro que no me van a dar porque soy la tercera edad. Tengo una cuenta de más de 30 años que soy jubilado, pero ni aún así no me ayuda en nada. William y nosotros, a ver, si usted hágase un préstamo a usted y nosotros no le vamos a quedar. Y ahí y William se quedó, dice, uy, dijo, pero no puedo, dijo así. Y nosotros, oh, Ahí sí, no dijimos ni chicha ni limonada, no dijimos una sola palabra. <risa> es así, como en una de esas. Este, y, y dice: Pero, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? Y ahí le dice mi esposo: Mire, William, nosotros construimos este local para poner las máquinas, nos están vendiendo unas máquinas en 14 mil dólares. Entonces, y nosotros hemos hecho todo por, por arreglar unos papeles: aquí está la carpeta, aquí está la carpeta. El banco nos dijo que no, aquí tenemos las camisetas sublimadas, los carros, los uniformes de los conquistadores, aventureros, de los doctores aquí de Santo Domingo. Bueno, ahí le, ahí le mostramos a él. Y William dice, uy, qué bonito, Dice, me gusta el trabajo, está lindo el trabajo. Y él se puso la mano en la cabeza y dijo, no, dijo garante, no, dijo él así. Pero ¿sabe qué? dice, antes de las 5 de la tarde me llevó al banco del Pichincha. Me, ellos me aprobaron un crédito de 20 mil dólares. ¿Qué tal si ustedes cogen esos 20 mil dólares, compran las máquinas con los 14 mil dólares y los 6 mil dólares invierten en tela, en tinta, como ustedes me están diciendo? Y el mensual lo siguen depositando a mi cuenta y el banco lo sigue debitando. Mejor hagamos así porque yo no tengo tiempo para venir a firmar, porque mi trabajo es desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11, 12 de la noche en el campo. Eh, y mejor hagamos así mañana en la mañana acompáñeme en el banco eh, firmo inmediatamente hago el trámite para que le transpira la, la, el crédito aprobado a los 20 mil dólares a la cuenta tuya de Paul y mejor hagamos así pastor wow. nosotros, nosotros ¿Sí? nos quedamos fríos porque nosotros <ríe> nosotros pensamos que habíamos escuchado mal mi esposa me miraba a mí yo le miraba a Paul, Paul miraba a mi esposo, Salomé miraba a William, William me miraba a mí. tal que nos mirábamos, las miradas estaban cruzadas en ese momento, lo que nosotros no habíamos escuchado bien. Y William dijo nuevamente, a ver, creo que ustedes no me escucharon bien o no me entendieron. Mañana en la mañana nos vemos en el banco, dice, para firmar los papeles y el crédito que se apruebe inmediatamente le pasen a tu cuenta a Paul. Cojan los 20 mil dólares, yo no los necesito para nada. Ya no necesito. Wow. Ustedes cojan los 20 mil dólares. Y dijo, y, y dijo o sea que sí, nos vas a ayudar. Le dijo así, Sí, <risa> le dije, sí. Sí, le dijo, creo que ustedes. No, no me compré. No sé en qué yo me estoy hablando, dijo William. Entonces, en ese momento dijimos, no los 20, los 14 mil nomás, los 14 mil. Bueno, es cosa de usted, pero de mi parte les estoy dando los 20 mil dólares. Y ustedes vean, si sí, cogen los 14 mil, pero mejor los 20 para que invierta. Y es así, ay, como, qué, pastor, en ese punto. grande corriendo, ¿verdad? Sí, me vine corriendo, entré a mi cuarto, me puse rodillas, bendito no sabía qué palabra de agradecimiento a Dios lo único que decía bendito seas por siempre Señor bendito seas hoy Dios bendito el crédito y ya decía yo lloraba y lloraba y estaba tan emocionada que cuando yo salgo afuera y le digo dónde está William y Salomón ya se fueron y mi hija me llama por teléfono mami dice William y Salomón andan sin almorzar. ¿Por qué no le diste la, la, la merienda, la cena? Dice mamá. Oh, hija, le digo, perdóname, le digo, perdóname por favor de la emoción, le digo. Te cuento que me vine a orar acá al cuarto, me puse a llorar, dando gracias a Dios, le digo, por, por el préstamo que ya, que le digo para Paul, le digo. Y es así, le digo, me olvidé de darles de comer a ellos. Dile que regresen, por favor, llámales. Y de ahí dice, ya están acá, en, están sirviéndose una, están comiendo por acá abajo, dice. Cosa que no ah, les di la comida a ellos, qué pena que me dio. Y así, pastor. La, la, el poder de Dios, la gracia que tiene Dios con nosotros, precisamente mostrándonos la realidad. Cristo está vivo y puede y quiere contestar oraciones cuando se elevan con el espíritu de obediencia, de glorificar a Dios en, con, todo, con todo el corazón, la mente y el ser entero. De esa manera Dios contesta las oraciones para decirte aquí estoy yo, no te dejo ni te desamparo. Queridos, mientras escuchamos una melodía inspiradora, envíen sus pedidos de oración y sus agradecimientos a los medios que pasan en pantalla para que juntos podamos orar y ver la gloria de Dios brillar. Escuchemos. lo esperaba respondiste lo que un día pedí tus promesas nunca fallan y respuesta encontramos en ti no hay nada bajo el sol que tú no sepas El control de lo que sea me Esperaré sin cuestionar Aunque el camino oscuro esté En la mañana el sol saldrá Bendita es tu voluntad Lo que conviene me darás Conoces mi necesidad El sol que tú no seas. Es mi necesidad los planes perfectos que vienen de dios y poder inspirarnos a esperar en dios y obedecerle conforme a sus planes. Mónica Vera, nuestra intérprete que amablemente trabaja todas las, todos los programas traduciendo a lenguajes de señas de, de sordos, ella nos ha pedido que oremos por sus, por, por sus hijos, dice así, por mis hijos, nietos y familia, que nuestro Padre celestial les reclame como suyo, les transforme, los guíe y use para bendiciones. También pido por José Reyes que nuestro Dios le acompañe y le dé sabiduría e inteligencia para tomar decisiones y salir adelante con algunos problemas, dice, personales, que tiene, si es la voluntad de nuestro Dios que venga a estudiar a la Universidad de Montemorelos, que sea así, que Dios les bendiga en abundancia. Gracias, Mónica. También Octavio Orozco pide por su mamita, Natalia, de 94 años, para que ella se recupere, esta enfermita. Vamos a orar por por esta petición también de Octavio Orozco. Sandra Cubides, pedido de oración por Denis Cubides, Daisy Cubides, Noyemir Apunte, dice, Adriana Gil en su vida y propósitos. Claro que sí, Sandra Graciela Jiménez, que nos ve desde Colombia. Buenas noches, dice. Doy gracias a Dios por la vida. Pido oración por mi país, Colombia. Escribo desde Bucaramanga. Santander, Dios sea con cada oyente de este maravilloso programa. Gracias, Graciela. Dios te bendiga también y Dios manifieste su gracia contigo. Eh, Marta A que dice buenas noches. Gracias a Dios por las bendiciones recibidas cada mañana, ¿cierto? Pido en sus oraciones por, su, por mi amiga Águeda Sánchez. Está delicada de salud. Vamos a estar orando por ella, Marta, con mucho gusto. Reina Gutiérrez, pido por mi salud y la, fe, y la de mi tía Chela. Estos días no hemos, nos hemos estado sintiendo muy delicadas de salud. Gracias. Estaremos orando por ti, Reina. No te vamos a dejar. Todos los días vamos a estar orando por ti. Oli M.B. dice, pido oración por Laura y Héctor. Que Dios les ayude en sus problemas legales y de salud. Vamos a estar orando por esta situación también. Adriana Montoya, buenas noches. Pido oración por mis hijas, por mi esposo, física. Saludos desde Colombia. Un saludo también para ti, Adriana. Que Dios te bendiga y vamos a estar orando por esta petición. Nelida Gaitán, hola, buenas noches. Pido oración por nuestro pastor distrital. Se llama. Darío Escandriolo, está con tratamiento de tiroides, está operado y los resultados salieron mal. Es cancerígeno. Vamos a estar orando, Nélida, por el, tu pastor, sin duda alguna, gran instrumento de Dios. Dios puede usar esta situación para su gloria y honor. Adriana Montoya, qué hermoso testimonio de la hermana con su familia. Dios es maravilloso. Amén. ¿Cierto? ¿La ¿Verdad? Uh, Rey Ur eh, Hernández, agradezco a nuestro buen Dios por contestar nuestras oraciones, porque mi salud va mejorando. Amén. Me he sentido mejor. Por favor, sigan orando por mis hermanas. También sigan orando por mi hijo, Ismael, para que siga asistiendo a la escuela secundaria porque de repente se pone rebelde y no quiere ir. También siguen orando por el profesor Asaelo Valle. Vamos a estar orando. El canto precisamente nos dice que son los planes de Dios perfectos. Carlos, qué hermoso testimonio. Gracias a Dios por sus grandiosos planes de amor. Bendiciones. Que Dios pueda bendecir. Gloria dice, buenas noches, les saludo desde Bogotá, Colombia. Quiero pedir que me ayuden a orar por Esteban Murillo. Es un niño de 15 años, está hospitalizado, tiene la glucosa en 580. Y por Arsenio González tiene lupus, diabetes. Vamos a estar orando, Gloria, por esta oración. Vamos a inclinar el rostro ahí donde estás. Vamos a ponernos en contacto con el Dios de lo imposible. Amén hermana Inés, podría orar por nosotros, por estas peticiones. Ya, pastor, con gusto. ya Señor mi Dios, gracias por esta linda noche. A pesar, Señor, que bueno, a veces ahora tú sabes, Señor, que esta calle ya dejan de circular los carros. Eh, te damos las gracias, Señor, por, por todas las bendiciones, pero ahorita... Nos han hecho la competencia los carros, pasan una moto, pasa la otra. Ahorita me levanté a cerrar la llave de agua porque está llegando el agua. Gracias por el agua que tenemos cada día que tú nos regalas. Pero aquí, Señor, te presentamos. Aquí nuestro querido pastor leyó algunos pedidos de oración de algunos hermanos que han escrito, de algunos lugares. Quiero rogarte humildemente, Señor. Tú ya los escuchaste, Tú ya sabes cuáles son los pedidos, porque son varios pedidos que han escrito nuestros queridos hermanos. Bendito Dios, humildemente, no somos merecedores, Señor mi Dios, de tantas bendiciones, pero gracias por la promesa que encontramos en tu bendita palabra. Humildemente rogamos misericordia, Señor, atiende la súplica de cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos que están conectados. Tú sabes, bendito Dios, que aquí hay muchos pedidos de salud, de, de espiritualidad, de economía, de trabajo, eh, de tantas cosas están pidiendo, Señor mi Dios. Pero atiende, por favor, mi Dios, contesta humildemente, mi Dios, rogamos que, que tú nos conteste de acuerdo a tu divina voluntad al momento que tú veas conveniente, por favor. Amén. bendito Dios, No desampares a ninguno de mis hermanos, a ninguno de tus hijos que estamos aquí en esta tierra, más que tú, no porque tú no nos desamparas, sino que porque muchas veces nosotros podemos sentirnos solos, porque el enemigo muchas veces puede hacer de que nosotros no nos sintamos tan solo y tú no nos contestas nuestras súplicas, porque a lo mejor no tenemos mérito alguno. Pero gracias, bendito Dios, porque un día tú derramaste tu sangre en la cruz. Gracias, Dios mío, por, por tu precioso mensaje de amor que nos regalas cada día por medio de tu palabra. Bendito Dios, yo dejo todos estos pedidos a tus divinos pies, mi Dios, que tú los puedas contestar, los puedas responder a la brevedad posible, mi Dios, pero de acuerdo a tu divina voluntad. Por favor, bendito Amén. Dios. Bendice aquí a mi hermanita Fanny, a mi hermanita Daisy, a todos los hermanos que están conectados, nuestro querido pastor, nuestra marín, manita María, Karina y, y a todos los hermanos bendito benditos, nombre por nombre, hogar por hogar. Gracias, bendito Dios, y que dé bendición a cada uno de ellos, tanto lo espiritual, lo económico, material, trabajo, salud, vestimenta, deudas, vivienda, dinero en cualquier situación en la que se encuentren aquí ellos mi Dios, no sé cuál sea la necesidad porque algunos no han escrito, pero tú sí lo sabes Señor por amén. favor responda humildemente, te rogamos y te ruego mi Dios, gracias te damos y que tu Espíritu Santo nos siga guiando hasta cuando tú vengas a buscarnos te damos las amén. gracias por la sangre de tu hijo, amado Cristo Jesús, amén amén, amén, y amén. gracias hermana Inés por esta linda oración que llega hasta el trono de la gracia de Dios. En este programa acostumbramos presentar una promesa. ¿Cuál es la promesa que usted va a compartir con todos nosotros? Bueno, eh, tengo tres textos bíblicos, que es en San Juan 14, capítulos 14, versículo 6, como dice que nos, el, el, lo que nos dice Jesús en Isaías 43, 2. Más que todo hasta aquí, siempre me ha gustado, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y, y si por los ríos no te anegarás, cuando pase por el fuego no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Señor Santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía. Amén. Ya. Yeah. Estos textos bíblicos, pastor, nos ha ayudado mucho, mucho a nosotros. Y eso comparto con mis hermanos. En la cualquier situación en la que nos encontremos, en cualquier situación, no desmayemos, solamente alcemos nuestros ojos al cielo. En cualquier circunstancia Amén. en la que nos encontremos, no sé en cuál estarán pasando mis hermanos. No desmayemos, sigamos al pie. Sigamos Amén. adelante. Gracias, hermana Inés. Te invitamos a todos a permanecer en Cristo, a buscarle mientras pueda ser hallado y a pedirle a Él que nos ayude pacientemente a obedecerle, a para que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros y nos dé la fuerza para obedecerle fielmente, para que veamos su gloria y los frutos del Espíritu se manifiesten en nosotros. Lo que no podemos hacer, él lo hará y lo que nosotros sí podemos hacer, debemos hacerlo, para gloria de su nombre. Esta noche Dios quiere bendecir que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.